Bueno, el eh, tema 4, señores, es que Dari Yankee anuncia su retiro for, en forma de música y prepara un, una gran despedida. Yo para mí es el quinto retiro, Dari Yankee. Al parecer ya es el retiro definitivo en Puerto Rico. La artista <risa> Dari Yankee año, va, va, anunció otro, que está preparando el retiro de la música y quiere hacerlo con esa gran despedida en la Isla del <risa> Encanto. Y expresó su emoción por lo que considera su mayor logro, estar con su pueblo y todos los que visiten la isla para su retirada musical. Ahí vemos el videito donde pues Larry Yankee publicó ya lo que vendría haciendo la meta de su gira, eh, que sería cantar en el Choliseo y en el Estadio Irán Bilton, allá en Puerto Rico. Quiere terminar de forma apoteósica su carrera con, en el país que lo dio a nacer, y en dos eh, escenarios eh, multitudinarios, con uno de ellos por supuesto el Choliseo donde pues eh, se celebran grandes eventos de la música y de las artes allá en del mundo la carrera comienza desde que empiezas a respirar en el crecimiento vas mirando qué ruta coger el camino fácil pero corto o el de los obstáculos pero con recompensas. ese fue el camino que tomé en mi vida para convertirme en un artista que representó a su isla con un sonido que salió del barrio hoy, luego de tres décadas me siento complacido por todo lo que ustedes me apoyaron y poder gritar juntos Que dar Yankee no es un cantante dar Yankee es un movimiento Movimiento que se escucha a través del mundo Y que hoy les puedo confirmar Que con este logro y el haber recorrido el mundo He llegado a la meta Para mí es gratificante saber que me despido de los escenarios en donde nací En donde vivo Puerto Rico, PR Y esto lo vamos a celebrar con reggaetón. Los vean el choliseo para todos juntos disfrutar de la meta de Big Boss, Chihuahua. Bueno, ahí está, señores, el retiro ya eh, oficial de Darellán, que allá en, en PR, de su gira. Pero mucha gente vemos que está criticando en los comentarios. Ahí volvemos a lo de ahorita, lo de ahorita. como esa es la para que hablan, se sabe, opinan y saben. No, ¿tú lo que pasa llevando? es que mucha gente ha eh, visto que Gary Yankee no. usa la palabra me retiro, me retiro como marketing. No, yo no. Lo de, Dice la gente. Pero Mucha vamos, gente a esa gente, vamos a gente, aclararle a esa gente ahora mismo. Usa la palabra, la palabra retiro, tiene él, cinco años usando la palabra retiro no, no, de, no, de, no, de, de, de, de Marketing. No hace tiempo. ¿Y qué más se retira? No, eso no, no es un nuevo retiro, Angel, porque ahí es que tú estás mal. No es un nuevo retiro. No, no, es el mismo vamos retiro, aclarar, retiro es, lleva el, un tiempo. es el mismo retiro, pero él no había cantado en Puerto, Rico. en Puerto Rico. Él va a cerrar su retiro en Puerto Rico. Vamos a aclarar que no es un nuevo retiro que va a ser, sino que va a cerrar en su tierra natal ya, ahí finalizó. Ahora, si él salta con otra vuelta después no, de pues ahí... No, espéralo, no lo sabes no, tú. No, el, yo estoy hablando de ahora de lo que yo estoy viviendo, no, de lo claro. que yo estoy viendo. No, porque hay un libro de vaca loca escribiendo en, en Instagram, de que yo que, porque no <risa> se documentan loca. primero. Él va a cerrar el retiro, ¿eh? con con Puerto Rico, porque no va a cantar de primero en Puerto Rico. Después fue el de retiro en Asia, en Europa, que no lo hizo. Ahí va a que retiro. No, Dale, ya da para eso. No, es porque él, es que le está sacando. Algo, pero un... tú no puedes secundiar. El ret... Ahora el retiro por Europa en no, el 2024. No, entonces, entonces tú te documentas por, por los comentarios. <ríe> ¿Eh? No, mira no, también, él, le darían, está, él está mira. sacando beneficios no, no, a esa palabra bien, retiro. Eso no está mal. Te apuesto yo que el año que viene, viene Darien, que con una gira por Europa. Pero tú me callas la boca, ¿qué te da la veracidad de eso? Yo te no, estoy aclarando no, no. Te para que decir. no siga lo de los comentarios, que tú te llevas mucho de Instagram. Instagram es un marketing. Tú entiendes, tú, como la parte urbana, que tú sabes mucho de ahí, tú debes orientar a todos esos toro locos que andan ahí escribiendo <risa> Tú entiendes, sin, sin desayunar, porque tú sabes que el problema de aquí es que no se desayunan, <risa> para estar comentando. Yo vi eso, sí. tú lo mandaste, ¿qué hice yo? Que corrí a ver. Tú entiendes, la misma página de ellos, déjame ver que lo. no, él va a cerrar. Tú entiendes, con ese concierto. Tú sabes que el Yankee no me interesa a mí nada, La Yankee puede hacer lo que él quiera. Y no es santo de mi devoción, claro, no me gusta. Tú entiendes, no, no me gusta como artista. Pero él va a cerrar en su tierra con ese concierto. Ahora, si él vuelve y saca otra, porque fue un Toyo también eh, eh, eh, el, el álbum para cerrar. Sí. Todo el mundo estaba esperando aquí un barrio fino. Con todos los artistas, con todo, artista, todo pero. Se cayó ahí no mismo. No quedó satisfecho. El año que vuelve viene entonces con un árbol y el retiro por no, Europa. Y tú sabes quién el cielo va a Ahora sí, este es cielo <risa> el cielo oficial. Dariyán, que con certeza. lo pide por, años, por aclamación popular. Pero, ¿y tú sabes quién va a estar ahí para desbratarlo. Yo. El lo primero. voy a estar velando ahí. Cuando él venga a decir que con otra loquera. <risa> Dariyán, que era sabe. para tirar un CD que la gente que lo compre en vivo y CD. De y Vini a César loquera. ¿Usted está de acuerdo con el último CD de Dale Yankee? No, no estuvo al nivel. No, no. estuvo ah, al nivel. Ah, ah, no, no es malo, pero no estuvo al nivel el álbum. Llegamos al final, yo creo, del programa ya. Usted puede seguirme. Arroba Néstor Flow RD. Puede seguir arroba y Camila Morejo en todas las redes sociales. Las de, arroba y, por supuesto, ah. arroba telenor.com <ríe> en las redes sociales. Nos vemos <ríe> mañana. Bye.